Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? En este eh, video voy a explicar un poco de qué se trata el coaching. ¿Qué es una conversación de coaching? ¿Qué hago yo como coach cuando me llamás y me contratás para hacer una conversación de coaching? Esto ya me lo han preguntado. Eh, por lo general siempre son en forma privada y en forma privada también lo contesto. Eh, muchas veces por WhatsApp, así que ahora te voy a dejar el WhatsApp acá abajo para que lo puedas tener eh, a mano si vos querés y hacerme las consultas que necesites. La mayoría de las personas se la relacionan con una sesión de psicología y esto no es psicología, es muy diferente a eso. Nosotros los coaches, yo como coach, lo que hago es gestionar los recursos que vos tenés como persona, como individuo, para vos poder lograr aquello que querés lograr o de cambiar o modificar aquello que querés la, eh, cambiar o modificar. ¿sí? Entonces somos como gestores. Yo soy un gestor, de alguna forma... Particular, de hecho, porque a través de preguntas, de ir presunto, te acompaño a que estos recursos que vos tenés los puedas gestionar de la, manera, de la manera más eficiente, más, si se quiere, productiva para aquello que vos querés lograr. Entonces, una conversación de coaching, ¿qué pasa? Dentro de una conversación es, entre mi cliente y yo, estamos conversando aproximadamente unos 45 minutos, una hora como máximo, en esa hora... La persona, vos, o sea, mi cliente eh, trae un tema en particular y empezamos a conversar sobre ese tema en particular y cómo gestiona sus propios recursos, desde los emocionales hasta incluso las capacidades, si se quiere, cognitivas, profesionales, digamos, de todo tipo, ¿sí? Dependiendo, obviamente, del tema. Entonces, ¿qué es el coaching? ¿Qué pasa en una conversación de coaching? Es una conversación donde mi cliente y yo... Estamos conversando en un tema en particular y yo lo ayudo, lo acompaño a gestionar todos sus recursos para poder lograr cambiar o modificar aquello que quiere. ¿sí? Así que cualquier duda, cualquier consulta que quieras hacerme, te dejo nuevamente acá ahora en el WhatsApp escrito, eh, seguramente acá al pie del video, y estoy a tu disposición. Así que anímate, vos también podés cambiar, podés lograr aquello que querés conseguir, obtener y ese futuro que estás ansiando o anhelando. Así que, te espero.